Mucho ánimo y mucha paciencia, que seguro que en breves estamos ya otra vez en la calle. Chavales, de verdad, animados que esto va a pasar pronto. De aquí nada estaremos otra vez quejándonos de tener putos exámenes. Espera, espera, espera. Para un segundo. Rebobina, por favor. Ahí, sí, justo ahí. Mucho ánimo y mucha paciencia. ¿Cómo que paciencia? ¡No, me quedan uñas! ¡Me las he comido todas después de los tres paquetes de pipas tijuana! ¿Y tú, doña? ¿Esto va a pasar pronto? Intenta decírmelo desde un piso de 40 metros cuadrados y no desde el paseo de la playa. He perdido ya la cuenta de los días que llevo en casa y de los mensajes de ánimo en el grupo de la familia. Estoy cansada de ver cómo invertís vuestro tiempo aprendiendo a pintar o a tocar un instrumento. bien hijo. bueno tú te salvas hola a todos eh, espero que estén viviendo este momento de, de la mejor manera posible pues no, no lo estoy viviendo de la mejor manera posible. Ni siquiera de una manera aceptable. No intentéis darnos ánimos y decirnos que nos desestresemos bailando. No funciona. No colguéis más vídeos paseando al perro. Estáis igual de jodidos que todos los demás. Pues Tampoco os creáis que sois youtubers de repente. Así que me he abierto un canal de YouTube, de ASMR, para desearos a todos y a todas un feliz confinamiento. Aquí van mis primeras pruebas. ¡Papá! ¡Papá! una.! Vale. Ahora esperar. Por favor, no. Pero sobre todo, lo más importante, os lo suplico: no os vengáis arriba en TikTok. No, por aquí no paso. Bueno, y ya para acabar, mucha fuerza a esas personas que os habéis quedado encerradas con ese compañero de piso que tanto amáis. Nótese no la ironía. Mucha fuerza, porque esto no acabará pronto y tendremos que guardar energía para más adelante. Y ahora, hablando en serio y poniéndonos emotivas y emotivos, parémonos a pensar en la suerte que tenemos de tener un techo bajo el que dormir mientras todo esto pasa de tener un móvil o un ordenador desde el que ver este vídeo. La suerte que tenemos al poder disfrutar de una temporada en casa viéndonos todas las películas y series que existen. Parémonos a pensar en que no todo es tan malo como creemos, que podría ser peor y que, de hecho, lo es para algunas personas. Dejemos de quejarnos, empecemos a ver el vaso medio lleno y tal vez todo pase más rápido.